Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este juego latinoamericano que se llama Dungeon Gold que es como un juego de palabras de jungla y dungeon creo este juego es un juego argentino desarrollado por el señor Bruno Bombardi actualmente parece ser que va a salir este año pero no tiene una fecha de confirmación por lo menos no en Steam y pues eh, la versión que vamos a jugar, la demo, es la 0.87 Entonces vamos a darle New Game, vamos a probarlo eh, A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, pues a ver, nuestro amigo el monito va a agarrar A ver Ok Agarramos una espada que es, dice Short Sword. Una vieja espada eh, que hace 29... entre 29 y 43 de año. Ok, ¿cómo la uso? Ah, es que estos letreritos dicen cosas. Ah, para atacar con X. Ok, ok, ok, ok. okay. ¡Uy! No sabía que ese muñeco me iba a atacar. Dice que con asalto. Ok. Y dice que doble salto con, con A otra vez A. Ah, ok, ok, ok. Ahora. Cuchillo de lanzamiento. Ah, ok. Ahora puedo elegir otra ranura donde puedo tener eh, los elementos para lanzar. Dice, lanza dos cuchillos que causan de 10 a 14 daños eh, al impacto. Ok, lo voy a colocar aquí. ¿Qué va a pasar? Ahora con Y puedo lanzar esos cuchillos. Dice, utiliza habilidades... Con Y, L, B y RB Ah, mira Por ejemplo, para atacar a distancia Puedo hacerlo a través de eso El equipo puede ser modificado Por ejemplo, aquí me dice Modificador de fuego Le da a tu equipamiento El elemento fuego Ok, y aquí se lo puedo dar al que yo quiera Ajá, ok, por ejemplo A las lanzas Puedo agregarle el elemento fuego. Ahora dice que las lanzas explotan en el impacto, causan 10 a 14 años y queman a los enemigos por un segundo. Aparte ahí abajo, si ustedes lo pueden ver aquí abajo, nos va mostrando un mapa donde va desvelando lo que vamos vamos revelando del mapa de, o de la jungla. Eso me gusta bastante. Entonces, por ejemplo, si lanzo esto, ah, efectivamente quema por un segundo. Quemas aquí. Hacia abajo para... Esquivo con B, ok. Oiga, está, está muy chévere. Ah, ya entendí, este bicho no lo puedo atacar, me tocaba sí o sí esquivarlo. Y desde atrás sí lo puedo matar, claro, desde atrás sí. Igual este. Que se me había olvidado. ¿Qué más? Ground Pound. Ah, para caer como... Ah, qué chévere. Para caer y hacer daño. Oh, qué bien, qué bien. Dice... Las reliquias dan efectos permanentes. Dice... Gilke, le salió un, una cosa ahí. Agrega una oportunidad de 10 para infligir eh, lentitud a los enemigos con cada ataque. Ok. Y ya, solo al tomarlo, él ya me da esa habilidad, ¿sí? Pero el problema es que no podemos ver, o el, o le, eh, ver como las habilidades que tenemos en este momento. Ah, sí, sí las podemos ver. En este menú nos muestra tanto nuestros ataques y todo, y al lado derecho. Las, actividades, las habilidades que están permanentes o pasivas. ¿Qué más? Genera daño para cargar el amuleto. Ok. Entre más daño yo genere, se va cargando el amuleto que está a mi lado izquierdo. Eh, Ave María, no sabía. Por ejemplo, ya se está cargando. ¿Y qué va a pasar? Cuando está cargado, dice que LT Ah, le ayuda a curarse El personaje Y también hay como Combos, use el armuleto Para curar, eso ya lo hice Oh, miren Atraparon a, ah, debe ser que ese señor Es el, el dueño del, del mono Uy, ¿qué es esto? Uh. ¡Uy! ¡No! ¡Déjenme quieto! ¡No! ¿Me mataron a mi monito? Pero es que me mandaron muchos. A ver. ¡Uy! Apareció un médico. ¡Bienvenido de nuevo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! Parece que... Te recomiendo dos días de descanso. Ok, me estoy dando cuenta que a medida que juguemos... el. Uh, ten cuidado con le, la cantidad de sal y qué. Ok, yo lo que veo es que... Uh, básicamente podemos perder cuantas veces queramos. El juego nos va a mandar siempre al inicio de la de la que al inicio de la como a la base a la base del personaje eh, sin embargo en la medida que reclame o encuentre unas gemas en el juego puede también llegar a obtener estas unos objetos especiales que hay en esta base inicial momento pues no tengo esas gemitas, no, te, no las tengo, creo que las estoy tapando con mi cara pero efectivamente no tengo esas gemas, entonces no puedo adquirir ninguno de estos elementos como pueden ver, porque dice que necesito desbloquearlo con esas cosas, pero de cambio estos sí me los dan, ok, y el escudo, dice que invoca una armadura que protege por 4 segundos o 50 de daño No está bueno Y también veo que cambian las armas O sea, el juego es procedural Es lo que veo No va a ser igual siempre Así que todo va a depender Es de cuánto avancemos para recoger Mejores armas y mejores cosas Mire por ejemplo esto ¿Esto qué? Uy, sabía que algo iba a pasar así Ah, el escudo lo puedo invocar sin necesidad de... Ajá, ya entendí Por ejemplo, ese bicho tira magia Mire, mire eso Ah Bueno, curémonos Uy, la cura es muy poca, la verdad A ver Uy, Está un poco duro porque estos bichos son de magia. Ahí me atacó el perro ese. Porque estos bichos son de magia. ¡Uy! No sabía que había chuzos. No me había fijado en los chuzos en el suelo. Ahora, me dan dos puertas. ¿Vida o...? No, pues vamos a la de vida. De pronto nos puede ayudar con... ¡Uy, sí, mire, vida! Restaura 20%. 50% No, pues esta Ah, pero no puedo agarrarlas todas Qué bien Todas me dieron vida Listo, qué bien Ahora me dan una puerta de un bicho Calavera Y como un símbolo de rapidez Y otro solo el bicho calavera Pues vamos a este Si sí es, es, o sea, si ¿sí ven que la jungla No es igual a la de ahorita Ay, no O sea, todo cambia en el juego Bastante Ni La jungla no es igual Por tanto, pues Uy, acá hay un mono con un hacha Pero tiene algo interesante acá Uy, qué bien Que el escudo me ayudó El escudo ayuda bastante Oh, oh Otra vez pregunta y pregunta qué hago me voy para allá avanzo qué hago ah vámonos a una de estas a ver de pronto encontremos algo interesante algo que nos dé mejoras ay sí miren gol ídolo de ay no no no esos bichos hacen mucho daño no me dejaron ni agarrar mi ídolo de, de oro Pues está muy bueno el juego, en serio O sea que se generen los mapas nuevamente Que tengamos que mejorar y mejorar Para lograr por fin llegar a algún lugar Es muy interesante O sea que todavía no puedo Claro, no puedo desbloquear estos Bueno, aquí de nuevo me da la espada, pero esta vez me dieron fue la de distancia. Bueno. Sentí que el escudo fue muy útil, la verdad. Para qué, pero si sí se necesita un escudo. Uy. No. Ah, desde acá sí le puedo cascar Adiós, ah. mijito ¿Y el árbol? Uy, aguanta bastante Ay, ay Bueno, se fue Eso me, me hace falta usar el esquive Creo que no estoy siendo muy Muy muy bueno Usando el esquive Uy, el hongo No sabía que ese hongo escupía todo eso Ay. Bueno, vamos a curarnos Tener cuidado el hongo ¡No! Uy, esta zona es oscura y no, no, no está difícil. Pero hay un, hay un tesoro allá. Sí. Y no hay más. Solo era el tesoro. No, no me jodan. Demasiado arriesgado de mi parte. casi, puro campero eso oh oh, no no no allá hay otro tesoro pero está muy complicado llegar a él Uy, No, me mató este hijo de madre, pero es que es muy inteligente la, la IA del juego, porque realmente busca hacerle daño a uno, como sea, pero busca hacerle daño a uno, y vuelvo inicio, y así, así, o sea, así es el juego, básicamente, hasta el doctor dice, de nuevo a ver, si yo intento desbloquear esto me lo dan, no, dice que no, no, porque no tengo los diamantes, es que sí o sí tengo que conseguir primero diamantes pero es difícil, o sea hay que volver a explorar una cueva que en verdad en cierto modo está inexplorada porque vuelve otra vez y se genera de diferentes estilos entonces uno ahí como ¿cómo sabe, ay por fin un cofre diferente dice que maté al enemigo para abrir el cofre Que son solo monedas ¡Ah! Necesito Uy, acá sí hay un mono otra vez Como el de la pasada. Uy No, no sabía que el mono me iba a perseguir Por ejemplo esas cosas, ¿ven? No Por ejemplo le salen muchos enemigos de sorpresa Ay, por fin Piedra eh, Anillo piedra, incrementa el poder Ok Me <ríe> puede darte artritis, dice Ok, a ver O sea que yo en este momento tengo Ah, no, no tengo más anillos, solo tengo ese El anterior también se quitó Uy, mire por ejemplo esas ranas uy, Venenosas ¿Y ahí qué hago? Se las podría matar, pero... ¿Será que las puedo matar? Bueno, ahí mate... Ahí están, ahí están. Solo queda esta. ¡Qué bien! Obtuve un, un bonus, no sé qué, pero obtuve un bonus. Y acá dice que: Mono arco y mono. Vamos a ver, a ver qué. Ah, miren, nos dan dos armas. O escoger esta, que ya la tenemos, o escoger esta: un orbe de energía. Oh, está bueno, está bueno el orbe. ¿Y lo podemos combinar? No. Es para usarlo por aparte. Ok, ¿cómo se usa el orbe? A ver. Ah, listo, se usa con este botón. Oiga, qué juego tan chévere. Intentamos acá, a ver. O pues sea, hay varios poderes. Por ejemplo, ¿qué pasa si usamos este? Uh, si sí le hace daño. Está muy bueno. Adiós, maguito tonto. Acá hay un cofre. ¡Uy! te iba a matar? El escudo. Después de cuántos años me dieron el escudo. Ok, ahora ese lo saco con este. Ok, no, pero ahorita sí me van a joder acá. Mire, no, con un solo, una sola lanza. Ay, pero logré por fin, por fin una gemita. Pero me la quitan, ¿cierto? O es sea, así al menos la. Así, ah, las gemas sí se guardan. Sí se guardan que bien, las gemas sí se guardan o sea que ya puedes bloquear algo que valga uno nada de esto vale uno bueno pero a ver el juego está muy divertido realmente muy entretenido fácil de comprender eh, con mucha rejugabilidad porque básicamente el juego los mapas cambian las armas que te dan cambian y para que puedas avanzar depende de tu habilidad de tu estrategia de las armas que tengas, o sea, en parte la suerte Y de ir acumulando las gemas para poder adquirir mejores armas, o sea, mejores poderes Teniendo mejores poderes, pues obviamente uno va a poder avanzar mucho más en el juego Entonces me parece muy divertido, muy chévere, muy creativo eh, Realmente es un juego que promete eh, es para esos jugadores que les encanta eso las, las, las dungeons así que cambian Que requieren mucha dificultad Está muy bueno, realmente muy entretenido Y promete bastante Pues bueno amigos, hasta aquí vamos a probar el juego Probamos gran parte de él Básicamente como pueden ver Esta, esta jungla se va volviendo a crear una y otra vez Y bueno, eso es todo Espero lo disfruten. La demo la pueden jugar en Steam, la pueden descargar, la pueden jugar. Y pues denme sus opiniones. ¿Qué les pareció? ¿Lo jugaron? ¿Promete o no? Claro que sí. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.